Ok, lo primero que yo voy a hacer es Introducir el video Le voy a dar a Import Media Le voy a dar ahí, ahora Y voy a buscar el video El video yo lo tengo en mi escritorio Y lo voy a abrir Entonces luego lo voy a arrastrar aquí Entonces Lo primero que yo voy a hacer es Que voy a llevar mi video Le voy a dar aquí donde dice Efectos de audio ¿ok? Lo primero que me dice es Que yo puedo remover el Ruido, entonces le voy a poner Removedor de ruido De manera que, miren cómo dice aquí Ustedes ven que hay una onda Y luego de eso hay una onda más pequeña Toda esa onda pequeñita Son ruidos que no suben mucho eh, no, sé, no, no suben mucho de audio Pero se sienten mucho En el fondo de un video Luego compresión, la compresión Lo voy a arrastrar ¿Qué es la compresión? La compresión lo que hace, si se fijan, si ustedes miran aquí abajo, le voy a dar control Z para quitar la compresión. Miren cómo las ondas están de manera irregular. El tamaño, desde que yo comprimo y le pongo la compresión, miren cómo todas las ondas tienen un tamaño regular. Entonces el compresor lo que hace es que si está muy alto, lo baja. Si está muy bajito, lo sube de manera que mantiene el volumen de la voz lo mantiene uniforme y es más agradable para el oyente. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos respecto del audio del video? Recuerden que el audio de un video no debe estar debe estar entre menos 6 decibeles y menos 12. Entonces, yo lo que hago aquí, como aquí en Cantancia, no hay una métrica para medirlo exactamente. Lo que hacemos es que la onda la ponemos. Eh, la onda, la vamos a, voy a poner un poquito grande, la vamos a poner por debajo de la mitad. E entiéndase que la mitad de este cuadro viene siendo como por aquí, donde tengo el mouse. Se, se pueden olvidar de la línea, eh, la mitad sería más o menos por aquí, ¿verdad? Entonces las, la onda la vamos a poner por debajo de la mitad, ¿ok? De manera que sea un audio agradable, que no sea muy, no tenga muy, el volumen muy alto porque puede... Eh, causar en tus seguidores mucha molestia entonces lo vamos a dejar ahí vamos a, a probar cómo se escucha 6 es yo multiplico por 6 el primer término yo siquiera lo puedo subir un poquito más un poquitico solamente pero que no llegue nunca a la mitad que la onda nunca llegue a la mitad okay bien por debajo de la mitad ni, ni muy cerca tampoco de la mitad vamos a ver Tercer término. ¿Quieres decir que si yo conseguí? ese audio ahí está sumamente bien porque tengo el audio hasta el a, al máximo de la computadora señores así se edita el audio de con cantasia ok no es el mejor audio del mundo pero por lo menos se le removió el sonido y se le aplicó una buena compresión bien nada señores no olviden suscribirse si les gustó dejen su comentario observaciones y nos vemos en el próximo